Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y debido a la acogida tan hermosa que ha tenido el video en donde hablamos de este videojuego, este, bueno, este pequeñito juego creado en, bueno, no, tampoco es tan pequeño, es, es un proyecto muy grande, pero este, este, este juego que hay en Roblox que se llama Bogotá, eh, tm TMBus, pues ha tenido mucha acogida, ha sido muy bonito, eh, ha sido bien recibido. Muchos chicos me han escrito y me han explicado muchas cosas que yo no tenía ni un carajo de idea de qué eran. Me dijeron, por ejemplo, que los que tienen letras rojas en el nombre es que son conductores. También algunos me dijeron que hay algunos, esto, ¿cómo se llama eso? Ah, monumentos que se pueden visitar y hay también es que estaciones con torniquete. O sea, algunas ya les colocaron torniquete. Yo realmente no sabía que la sabía y me hubiera gustado entonces me dijo un chico que creo que aquí abajo donde lo hay, ver estaciones puedo ir como directamente a alguna y puedo escoger las que tienen torniquete entonces me parece súper chévere entonces vamos a hacer eso hoy vamos a entrar a una con torniquete eh, pero no sé cuál yo realmente es que yo en bogotá me pierdo a ver ah, vamos a escoger una estación que yo al menos conozca o que alguna vez haya estado y de paso así digo, ah, sí, sí, es así. <risa> mm, pero no veo ninguna. <risa> no veo ninguna. Ah, Ricaute. Si sí, será, esta será la ricaute original, o sea, con el túnel y toda la cosa. A ver, vamos a ver. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, pero no tiene torniquete, no le doy torniquete. Bueno, mi billetera no funciona. Bueno, por acá veamos, a ver qué es lo que escribe la gente. Por acá... Por Ay, sí, sí se parece la verdad a la estación de... A la estación de... <ríe> de eh, Pero no, no veo el túnel. Pues confundió? confundido, me fui a una estación que no era. Alguien que me explique. Porque no encuentro el túnel. El Aquí no hay túnel. Esos bastardos me mintieron. O de pronto todavía están trabajando en el túnel, pero no hay túnel. Bueno, como todo pasajero, oh, gracias a Dios, hoy me tocó la estación más solitaria, a las 11 de la noche, como raro. Siempre saliendo del trabajo de, de pasear perros muy tarde, pero no faltan los que quieran robarte. Claro, hasta que con esta pinta, miren esta pintazaza, miren esta carita. Ay, mi cara se volteó Con esta carita. No, con esta carita yo genero es también miedo, sí o no, miren. ¿Cómo es que le llaman a esta cara? A esta cara le tiene un nombre. Si me olvidé el nombre que le tienen a esta cara. Bueno, y si yo quisiera de, digamos, de en este momento, por ejemplo, que estoy aquí en Ricaute y que no pasara ningún carro. Uh, yo podría mm, cambiar, por ejemplo, a volverme conductor aquí mismo, o, o para eso sí tengo que hacerlo en las estaciones principales, o otra cosa, si yo quisiera saltar de, de qué, cómo se dice, de, de estación, lo puedo hacer sin necesidad de volver a salir y volver a entrar al juego, tengo diarrea, rea y ningún servicio pasa por aquí, Ayuda. Ah, pero diarrea. Es chistoso, hay palabras que no, el, el, el chat este me, me pone así con numerales, como si fueran groserías. Y cuando escribo diarrea no me dice no me pone ningún problema. Mire, miren los nombres que hay de conductores. Estos son no conductores, ¿no? De conductores tenemos a uno muy curioso que se llama el agente triple X. Hmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Está manejando un B10. ¿Cómo puedo, por ejemplo, ir a ese B10? Me gustaría hablar con el agente triple X. Listo, listo. Ahora, ¿cómo hago para llamar un bus? Creo que me tengo que parar aquí para llamar un bus. Troncal para conducir por las zonas de la ciudad. Ah, solo puedo llamar troncales. No puedo llamar, ¿cómo se llama estos otros? Los Zips o, o otros así. Si sí, solo eso se puede. A ver. Ay, esto no me salió la vez pasada y que yo podía escoger cuáles quiero. A ver, me dan esta opción: autobús, Marco Polo, biarticulado, Gran Vial, Gran Vial, Gran Vial Plus, Plus, buscar urbanos, buscar urbanos. ¿Cuál es? ¿Cuál de estos es el menos contaminante? ¡Ay, llegó uno! Llegó uno. Me puedo? ¿Este de quién es? ¿Quién lo maneja? Pere, ¡Ole! Yo ya quiero subir. ¡Ole! ¡Soy sí, conductor! ¡No! ¡Ay, me subí! ¿Me entré? ¿Cómo hice? ¿What? <ríe> ¿Me pude subir? ¿Y quién será este o esta? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Aceituna? Sí. Espera, espera. A ver. ¿Cómo se llama? Hola, señora Aceituna. ¿Cómo me le va? Pero sí, sí es verdad lo que me decían de que los que tienen nombre rojito, doña aceituna se tuvo. Se fue doña Aceituna doña aceituna. No se vaya. No. Doña aceituna me dejó botado. Este porque tiene este loguito acá. Y ahora cómo hago. Me dejaron botado acá Ayuda, ¿cómo el. ¿Cómo llegó a donde estaban los carros? Dios, ¿Qué demonios haces hermano? ¡Tienen que salvarme hermanos! ¡Esto es una porquería! Oh, oh, oh, ¡Por Dios tengo miedo! Estoy bien viejo, deja que me reponga y vas a ver ¡Maldito! A ver, por acá hay gente Esperando bus, miren, por fin Alguien que lleve a tres Me mató me, me atropelló me, me atropelló el bus me atro No sabía que podían atropellarlo a uno ¡Señor! ¡Espere que me quiero subir! Dios mío ¿Por qué nunca nadie me deja subir? Señor ¡Señor! ¡No! ¡Espere! ¡Espere! ¡Quiero subir! ¡Ole! Bueno, tengo que subirme arriba de Transmilenio ¡Llévenme! porque nadie me lleva? ¡Llévenme! Lle ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Puedo entrar a uno! ¡Guau! Wow, ¡Este es de los bonitos! A ver... Vamos a ir a donde está el conducto. ¡No! <risa> nadie me quiere llevar hoy ¡Ay, no! ¡Ayuda! Nadie me quiere subir a ningún bus ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie me quiere! ¡Ay, este es José Hugo! Me vino a salvar Bueno, José, José, ¿dónde? José, ¿qué va a hacer? Yo voy a seguir a José. Bueno, eso. ¿Qué? ¿Esto es. ¿Qué, ¿Qué hice? No, no, yo no quiero ir de conductor. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo me salgo? ¡Corra, corra, perro, corra! Por fin, estamos en el bus. No sabía que uno podía ver desde lejos. Miren yo, todo chiquitico. Tenía diarrea. Y nadie vino a recogerme. Ay, ¿por qué no me dejan escribir? Tenía diarrea y nadie vino a recogerme. Ya me senté, señor conductor, perdón por mi imprudencia, me acaba de decir el señor conductor que me tengo que sentar o si no me caigo, pero ¿a qué se refiere con me caigo y lo que ahorita me pasó? mil me dice desde cuándo está tan caro el pasaje? <risa> me dice que 20 mil pesos. Ah, es que un día un conductor me dijo que aquí se ganaban 5 palos y me animé a hacer el curso. <risa> ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se trabó? ¿Por qué se está yendo...? Creo que. Ah, bueno, no, ya. Oiga, qué chévere, no sabía que yo podía ver el, el desde esta perspectiva. <ríe> ¿Estás cortando camino? ¿O qué es lo que está haciendo? <ríe> porque está.? ¡Uy! El carro se está volteando. ¡Señor Conducta! ¡No vamos a estrellar! ¡Ay, viene otro carro! Va a estrellar! ¡No! ¡Uy! ¿Se estrelló? ¿Quién era ese? Perdón, señor conductor del otro bus, casi nos estrellamos Lo siento Uno de los vagones está como torcido <risas> Ese vagón va todo extraño Este vagón va re extraño a ver, ¿va a volver a hacer la, el giro o qué es lo que va a hacer este men? Ah, pero ahí se metió por en contravía, ¿no? Ah, ¡Ahí hay uno! Ahora sí se escuchó. Ahora sí. ¡Súbase, señor, que tengo diarrea! ¡Púrele! Se llama No Sepapo Papo XD. ¿Pero por qué se sale y se vuelve a entrar? ¿Vean a este loco? Señor, quédese quieto. ¿No ve que nos caemos? ¡Se... ¡Sí! ¿Le está otra vez allá? ¿Por qué otra vez está allá corriendo? ¡Se... Ya! ¡Se... ¡Se... Ya está siguiendo! ¿Cómo hace eso? Se sube al bus, se baja... ¡Este man está re loco! Le voy a preguntar al señor conductor si alguna vez lo ha robado un héroe. ¿Señor conductor y nunca lo ha robado ñero? Bueno, ¿hay, ¿hay alguien acá en esta estación? No, Naiden, Solita. Aunque yo no era que estaba en esta. No, en esta no, no estaba yo. Ah, sí, sí, hay alguien allá. ¿Y? El señor se subió Señor Sebas Viene Viene de Hip Hop Al parque No, pregúntale Es que tiene pinta de Hip Hop Pero sí o no, o sea Ay, desde acá no puedo verlo Y es que si me paro me me quedo Mírenlo, miren Miren la pinta de Hip Hop ¿Sí o no? Tiene pinta de hip hop Le voy a preguntar que si viene del hip hop parque Sí me estaba Yo creo que es la, la traducción es fumando unos Algo <ríe> Claro señor Sebas O sea que usted no me va a robar cierto Vamos a ver qué dice don Sebas <ríe> Don Sebas no me va a robar Tal vez no <risa> a ver qué. <risa> Uy, se subió otro, otro pasajero. Testigo, ¿Otra vez se volvió a ir? Próximas paradas. ¿Qué tienes en el hombro? No sé, papu. Es que él tiene algo en el hombro, si se dan cuenta. Tiene algo, una araña. ¿Qué es lo que tiene? y araña? ¿Te da poderes? <ríe> y araña? ¿Qué es una y araña? Se volteó el carro, ¿no? Ya. ¿Quién es el nuevo con... José. Ahora José Papu Ahora José Papu está manejando ¿Cómo es eso? Ayuda policía, este señor se ha tomado el carro Ayuda Ayuda Ayuda, estoy con diarrea y han secuestrado el carro. ¿Y comes palomas? Le voy a preguntar. <risa> Dice que es de una empresa peruana, entonces le voy a decir que sí come palomas. ¿Otra vez se volteó el carro? ¿Y ahora? <risa> a ver, sigo a Sebas. Sebas, Sebas, Sebas, Sebas, dígame. Señor mamadísimo, Señor mamadísimo, dígame. Dijo que nos están pitando. Yo no escuché dónde nos estaban pitando. Donde, uy, donde Sebas haga que me atropelle, mejor dicho. Sebas, Sebas, Sebas, Sebas. Sebas. Sebas. Me voy a colgar a la tuta de Sebas. Ya que está tan musculoso, él me puede llevar. ¡Sebas! ¡No se vaya! ¡Sebas! ¡Uy! Miren, me está llevando a hombros. A hombros de gigante. Miren, este soy yo y Sebas. Ahí estamos. Llegó el bus. Y en avión. ¿Dónde me subo? carrera 47. Me voy a colar. Venga, abra esas puertas destino Portal occidental. Uy, Avenida Calle 85. ¿Y quién es este? Ay, Don José. ¿Y usted dónde se va a qué se dedica aparte de cantar hip hop? ¿Qué? Presidente de Colombia? Entonces, ¿quién es Presidente de Colombia? Destino ¿Y qué carrera? ¿Qué carrera estudia? Ay, porque. qué? Ah, ya. Se había pausado el juego. Uy, ¿por acá hicieron? Uy, acá sí había un centro comercial y todo. ¿Sí vieron? O este mampón donde está subiendo. Wow, este lugar está bien construido. Este, este lo construyeron muy bonito. Por ejemplo, tiene árboles. Y el otro no tenía árboles. Aquí está más bonito este. Oiga, de verdad, no hay nadie más en nuestro bus. A ver, a ver. No, no hay nadie más. A ver, yo quiero ver cómo es el portal. ¡Wow! ¡Wow! Miren cómo lo hicieron de chévere. Yo no me había fijado bien la última vez. Miren. ¡Qué belleza! Este es el portal, ¿no? Portal 80. Acá sí habrá torniquetes. Bueno, le voy a decir al señor conductor. Uy acá llegaron varios buses. Bueno, vamos a salir por acá. A ver. Se saldrá por acá, ¿cierto? Oigan, qué recreación tan chévere esta, miren, con la publicidad y todo. Ay, ah, un gran saludito al Sebas y al José y al.. Y al papu, ¿no? Fueron una gran compañía en esta. En este. En esta. ¿En esta qué? En esta gran aventura ¿Quién está aquí? ¡Ay, sí! ¡Hay torniquetes! Tienen razón, miren A ver ¿Sí funciona? Sí, sí, sí Sí, ahí se movió ¿si ¿sí vieron? Pero... Ah, pero no me deja salir A ver Sí, ahora sí me deja salir Pero... ¿Y qué? ¿Y los alimentadores? ¿No hay o okay? ¿Qué? Ay, miren, hay un vendedor. Ay, ¿puedo comprar la tarjeta? ¿Ya la puedo comprar? ¿Ya? ¿Ya la compré? No. Ah, sí, sí, sí, la tengo, sí la tengo. Aquí me sale. Girar, usar, girar. ¿Cómo que girar? Usar. Ah, para poderla pasar cuando quiera entrar, ¿sí? A ver, por ejemplo, si quiero entrar aquí, ¿cómo hago? A ver la saco, ay sí miren y se pone en verde, qué chévere pues bueno amigos míos, yo creo que termino mi aventura aquí en el, en el, en el portal 80, de verdad les agradezco mucho a Sebas a José y a varios, a varios aquí que estaban que estaban ¿qué? que estaban aquí jugando con nosotros creo que incluso alguien me me pidió solicitud por aquí, la acepto y de verdad, muchas gracias amigos por acompañarme. Espero les haya gustado esta aventura de hoy. Y si tienen alguna opinión o si tienen algunas otras cosas que uno pueda hacer aquí en el juego, pues díganme y de pronto vuelvo y hago esas rutas. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.